...no se quede esto impune... Eso fue el caso, el caso más, más... ...más ...que apareció aquí... Eh, que aquí la delincuencia se le da... ...gracias a las autoridades que han, que han mandado militares para acá... Eh, está uno, como te digo, está uno durmiendo un poco tranquilo aquí... ...y yo espero que sigan haciendo su trabajo ellos aquí y que no sea cosa que, eh, eh, provisionalmente que se haga un, un, un patrullaje diario.